Que, que, que, yo. ¿Esto es un clásico de quién? <risa> yo. Hey, hey. Me quedo la palabra como codeína. Yeah, yeah. Chica blanca, culo gordo, cocaína. Yeah, yeah. Haciendo patas sin estar en la cocina. Yeah, yeah. Crash, yeah. Mi boca es una K yeah. Ey. Adrenalina como en me yeah, yeah, yeah. Metió la palabra como codeína Chica blanca, culo, gordo, cocaína Haciendo pasta sin estar en la cocina Otro más que no valora su vida